La última unidad de este curso analiza el papel del tutor en la evaluación de los aprendizajes. El docente debe tener en cuenta la planificación, el acompañamiento y la retroalimentación de las actividades que se programan para evaluar. La unidad permite que, como tutor en formación, redefina su papel en la evaluación de los aprendizajes, considerando el diseño de cada actividad, la selección del instrumento de evaluación apropiado para la misma, así como las acciones de motivación que se emprenda para incentivar y acompañar la participación de los estudiantes. Finalmente, en este espacio se destaca la retroalimentación, como un elemento trascendental para la conclusión de una actividad y mejoramiento continuo de los aprendizajes. El estudio lo realizará a través de recursos interactivos y material bibliográfico y podrá autoevaluarse con actividades dinámicas. Al finalizar la unidad debe cumplir con un cuestionario que le ayudará a obtener la insignia Tutor-Evaluador. De esta manera destacará su papel en la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes.